Sí tenía ramen, ya apareció encontré, el ramen. Ya apareció el ramen. No apareció el ramen. Bajo, estaba el ramen. Ojalá vaya más. Hola a todos. Ya eh, estamos en un restaurante en Tokio. Venimos a comer. Estamos muy hambrientos. Y en el avión solamente nos dieron bien poquita comida. Y son aquí las 11 y media de la mañana. Eh, pedimos eh, un, un, un ramen. ¿dónde estamos? Ah, estamos en un, un cafecito que buscamos en google maps en, en la zona de Kabuki Cho. Eh, y es un tipo vips como un tipo vips o tox así este, el concepto tiene una carta con varios paquetes este, y comida pues bastante variada hay mucha gente pues, ramen, un montón de verduras, germen y col, y pedimos un orden de papas gigantes. Mm -hmm. habíamos pedido unos calamares, pero no había, nos llegaron las papas. Mm -hmm. Y de tomar yo pedí una melonzola, empezamos con una melonzola, está ahí la barrita de bebidas, te puedes servir la bebida que quieras. Adrián agarró un... queso. Ahí está, ya está llegando la comida. Ya está llegando la comida. Sí. Uh -huh. Adrián pedido una hamburguesa rellena de queso. Uh -huh. una hamburguesa rellena de queso. Y estos son unos rollitos de primavera. Esta es nuestra primer comida en Tokio oficialmente. En el Gusto Restaurant. Gusto Restaurant. Aquí, en Shinjuku, en, en Kabukicho, Shinjuku. Shinjuku. Saludos. Right. Y esto es lo que pedí yo una especie de tokatsu es kuche. que no escuche escuche y Maris <risa> pensó que era ramen no, pero es puro no es ramen. Es puro es ramen y el Adrián traía camarones también acabo de ver y traía un elote unos esquites Adrián pidió unos esquites y ese es nuestro desayuno inicial Sí tenía ramen, ya apareció encontré, el ramen. Ya apareció el ramen. No apareció Hasta el, ramen. el ramen. Estaba el ramen. Y esto está hiper delicioso. Y ¿qué más? Mm, los rollitos también primavera. Los rollitos primavera. Las bebidas son libres. Las bebidas son Pagas, libres. Eh, por persona una bebida y ya te sirves lo que quieras. Muy rico. Aquí tenemos una mini máquina de los mil sabores, como la que grabamos en los Estados Unidos de la Coca de los mil sabores. Una máquina de bebidas pero es, no, hay, no tiene tantas ah que tiene más no había visto oh oh oh ¿Qué probé esta la falta de melón melón sora y hay okay, que oh, desde de veras. pesinas hay que agarrar lo que quieras agua caliente Filtrito O cafecito y Este nos llamó la atención Es de coca Y cafecitos de coca Nunca los habíamos visto Estamos aquí en el Gusto restaurante Las salitas ahí al fondo muy recomendable